Hola, ¿cómo están? Soy Hugo Lescano, coach profesional, y en esta ocasión les quiero dejar una reflexión a partir de una nota que leí en un periódico. A ver qué les parece. Una nota de Ana Falvo sobre Shadow Coaching que le hace a Manuel Colombo. Y él dice, la clave de esta técnica radica en observar lo que la persona no puede ver de sí mismo en su accionar cotidiano. Y... La diferencia, digamos, con el coaching más tradicional que él suele hacer, digamos nosotros solemos hacer, como coaches, solemos hacer eh, preguntas que sirven de espejo para el coach y para nuestros clientes, y de esa forma va descubriendo las oportunidades y las posibilidades que tiene para mejorar. Esta es una práctica más novedosa y eficiente de intervención, dice la nota, para empoderar a las personas o los equipos, con el fin de alcanzar los resultados deseados. Me pareció muy interesante esta nueva forma, o esta manera diferente de accionar, o manera diferente de nosotros como coaches, intervenir de manera empática con nuestros clientes. Y de esa forma, acompañarlos a descubrir estas oportunidades de mejora. Ahora me gustaría saber eh, qué te hizo pensar, qué sentiste, cuál es tu reflexión.